Bueno, en este bloque nos vamos a berizo de la mano de nuestro amigo el guía Gustavo Tato Rosales del Cachivatín, así que bueno, eh, si bien todavía salen algunos pejerreyes, ya estamos entrando en temporada de transición y así que ya se empiezan a dar otras especies como la corvina rubia y el bagre de mar. Ya entró francamente en toda la zona de berizo. Para la corvina rubia se da muy bien la zona de la balandra. ¿Eh? Ahí a unos 3.000, 4.000 metros de la costa, buscando la, el fondo de Tosca. Y bueno, para el Bagre de mar hay que navegar un poco, navegar un poco más y alejarse hasta los pozones. Se le da 5, entre 5 y 10 kilómetros buscando los mejores lugares de pesca. Lo bueno es que se emplean eh, cañas de pesca livianas, ya que las profundidades oscilan entre los 3 y los. 10 metros, dependiendo de la correntada, un factor muy importante, ya que generalmente los piques se dan cuando mueve la marea, ya sea en creciente o en bajante. Si hay poca correntada, se puede aliviar el plomo entre unos 60 gramos y a mayor correntada se puede llegar a poner hasta 100 gramos. El aparejo es muy simple, se puede emplear de uno o dos anzuelos. Para el bagre de mar, eh, pata larga y para la corvina eh, más chico, más pequeño y de digamos, tipo garra de águila. El famoso corbinero eh, número 2 o 3 porque no hay portes muy grandes. En cambio para el bagre de mar, anzuelo 7,0 pata larga para poner más carnada. Se está dando muy bien con camarón y con anchoa fresca y bueno, para el bagre de mar hay que agregar calamar que es un factor que ayuda muchísimo. Así que bueno, excelente pesca entonces en Berizo, como vemos en imágenes, el agradecimiento a Gustavo y esperamos que disfruten de las imágenes. Por ahí, por allá, casi va. Cholito, ¿no? <risa> Papá, cómo está la caña. Ahí el amigo sí grande madre a full amigo sí Esa. de la buena cachiva de la buena, esa de buena amigos de la buena vamos ahí sí. a ver ahí se alcanza a ver ah, viene robado tráelo tráelo tráelo viene robado mira viene robado vos como venís aguantarle un gachito ahí que levantamos el de julio Vení y lo metemos así como viene del adentro del tacho. Tíralo así como viene. Adentro del tacho. No, Mirá Bueno. Sí. Opa. Vamos con el nono ese, eh. Vamos con el nono ese, Venga. Aquí. Ahí está. Viene tragado. Sí. Eh. Trae, trae. No me lo he costado. Eh.